Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy les quiero hablar de la importancia y a veces de lo doloroso que es para muchos de nosotros el cerrar ciclos. A veces hemos cerrado ciclos de pareja de negocios, de lugar de vivienda pero hoy quiero contarles desde mi experiencia propia la importancia de cerrar estos ciclos y cómo energéticamente el cerrarlos nos puede beneficiar y muchas veces no es tan negativo como creemos hace unos cuatro años más o menos cuando yo empecé con todo este proceso de empezar a transformar y enseñar a la gente lo que he construido ¿dónde empezamos? empezamos en un lugar que una amiga nos facilitó que era un centro donde hacían, hacen rock donde había maquila, facilitó la mitad del espacio para dictar las clases, al principio fue un poco precario porque no teníamos equipo, no teníamos audio, no teníamos tableros o donde escribir, no teníamos proyector, pero empezamos ahí, luego más o menos unos seis meses después ella me dice que se va a mudar y que va a comprar una oficina aparte donde yo no cabía, entonces ¿qué sucedió? se nos vino un cierre de ciclos. Pero todo cierre de ciclos tiene una apertura de un nuevo proceso. Entonces empezamos a buscar una nueva oficina donde podíamos recibir las personas, donde ustedes se pudieran sentir más cómodos y adivinen qué. Conseguimos un espacio muy bonito, lo adecuamos y nos quedó espectacular. Donde todos los que llegaban allí se sentían cómodos, tanto consultantes, como estudiantes de los diferentes procesos, y quien fuera a creer, cuando tú inicias un proceso, no lo inicias para culminarlo rápidamente. Pero los tiempos van cambiando y más ahora, han sucedido miles de procesos que nos afectan. ¿Qué les tengo que decir? Sé que los últimos días estuve un poco ausente en las redes sociales, me tomé al menos unas dos semanas, hace tiempo no lo hacía, pero estuve cerrando y abriendo ciclos distintos. ¿y qué les quiero decir? que el ciclo de la oficina que tanto soñábamos tener y que en algún momento tuvimos, tristemente, culminó su proceso ¿y cuál fue uno de los ciclos que al principio me dio muy duro culminar? el que me dio duro culminar fue esa oficina, esa sede donde los recibíamos a todos ustedes me dolió, fue duro para nuestro equipo, para nuestros colaboradores, decir esta sede o esta oficina ya no va más, entonces culminó para nosotros ese, ese proceso inició alrededor de tres años atrás. Chicos, algo que comenzó hace un par de años como un gran sueño, donde queríamos poner una sede física para que todas las personas que tenían contacto con nosotros a través de las citas, los cursos, los diplomados, la nación cuántica, tuvieran un lugar y se sintieran como como en su casa. Les cuento que todo va llegando a su final. Entonces les vamos a mostrar aquí, miren, aquí estamos. Esta es la oficina donde nosotros estamos ubicados y la hemos entregado, es decir, este proceso que empezó hace un par de años, aquí, aquí, en este lugar, concluyó. Pero la verdad, eh, como hablaba con varias, varios amigos que me preguntaban si no me daba muy duro, yo les voy a ser muy sincero. Claro, claro que terminar un proceso duele, es duro, uno no se lo espera, pero uno a veces no ve por qué las cosas pasan, pero si están pasando... Yo confío de que son para tener experiencias más grandes, más expansivas, más transformadoras, que muy posiblemente ya no caben en este lugar. Entonces chicos, cuando un proceso se les está acabando, preguntémonos ¿por qué? por qué se está acabando. Porque realmente no es el fin de las cosas, es el comienzo de algo nuevo. Y ese es el sentimiento que hoy, el día de hoy, siento cuando estoy entregando esta oficina, cuando estamos sacando todas nuestras pertenencias es para un proyecto más grande que ya no cabe aquí esa es una de las razones por la cual andaba tan perdido estas últimas dos semanas entonces les voy a mostrar energéticamente la importancia de cerrar un ciclo y cómo ese cierre nos puede ayudar a abrir un proceso nuevo que es lo que muchas veces nosotros no vemos cerrar también significa abrir bueno chicos miren Imagínense que aquí ustedes se levantan cada día con una energía de 100 dólares. Voy a poner 100 dólares para que el ejemplo sea más sencillo. Imaginemos que aquí tú tienes un proyecto, dos proyectos, tres proyectos, cuatro y cinco proyectos. Y esta es tu energía total. Entonces, ¿qué significa? Que a cada proyecto que tú tienes le estás entregando... 20 dólares de tu energía ¿Qué significa? Que cada proyecto tiene el 20% de tu potencial De tu atención, de tu emoción, de tu mente y de tu espíritu ¿Por qué es importante cerrar estos ciclos? Porque cuando tú cierras un ciclo Técnicamente va a pasar lo siguiente Si tú cierras este ciclo Cierras este ¿Qué va a pasar? Que esta energía potencial Se debe redistribuir a los otros procesos se redistribuye en este, se redistribuye en este y se redistribuye en este. Les voy a poner otro ejemplo. Imagina que culminaste dos procesos. Entonces, mire qué pasa. La redistribución de esa energía, entonces tienes un proyecto que ya le das 33, otro proyecto que le das 33 y otro proyecto que le das 33. ¿Y qué pasa si cierras este ciclo? Lo culminas completamente. Entonces, vamos a pasar a esta siguiente energía. ¿Cuál es esta energía? Entonces solamente estás concentrada en un proyecto, dos proyectos y antes les entregabas a cada uno un 20% de tu potencial pero ahora le estás dando un 50% de tu potencial lo que significa que la probabilidad de que este proyecto se desarrolle es más alta. Yo no sé si aún ustedes o conocen personas que se han enfocado en tener cientos de proyectos, 1, 2, 3, cuatro, 5, 6, siete, ocho, nueve, diez proyectos y se meten en cuanta cosa aparece y qué sucede que sin darse cuenta van dejando todos estos proyectos a medias porque se les va acabando su energía, es mejor tener uno o dos proyectos en los cuales enfocarse y darle toda tu capacidad y tu alma va a estar más contenta yo sé que cerrar un proceso duele no les voy a decir que no pero todo cierre lleva una apertura empezamos en una oficina muy sencilla en un espacio que nos facilitaron tuvimos un nuevo espacio donde muchos de ustedes pasaron por ahí fueron muy felices y transformamos sus vidas ahora ese espacio no existe claro les voy a confesar fue doloroso hicimos el duelo pero cada cierre tiene una enorme oportunidad. Cuando cerramos este ciclo, yo me puse a pensar, bueno, ¿a dónde? Esa energía que ya no estoy dando a este lugar, me hice la siguiente pregunta. Esa energía, ¿a dónde la voy a destinar? ¿Qué nuevo proyecto voy a iniciar? Y eso les quiero decir a ustedes. Cuando cierren un proceso, cierren un ciclo, pregúntense, ¿esa energía latente, a dónde la voy a destinar en mi nuevo proyecto? Ten presente de si esta información ha sido útil para ti, compartirla o enviarla a alguien para que juntos tú y yo hagamos conciencia y recuerda desde lo más profundo de nuestro corazón vibrar consciente y cierra sus ciclos que vienen cosas muchísimo mejoras. Bye.